enfrentamientos se ha, se ha registrado la clasificación hace instantes atrás acá también hay un fuerte Bueno, un grupo eh, de cocaleros habría estado recibiendo los credenciales para comercializar la coca este, por autoridades del gobierno, y otro grupo ha descendido también eh, de los cocaleros, eh, bueno, este grupo del señor Franklin Gutiérrez que habría venido hasta este sector y, y es este este panorama que puedes observar ahora, eh, eh, Karen, en, en, en este momento se quiere tomar eh, por parte del grupo del señor Franklin Gutiérrez las instalaciones de Adepcoca, lo que se ha mencionado, esto después del empleo que se habría llevado en Coripata, donde se habría una nueva directiva de lo que es el, la asociación de cocaleros. Sin embargo, es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, eh, Karen, y con este, bueno, este intento de toma también de las instalaciones de cocalero. Se dice que el señor Franklin Gutiérrez todavía no estaría llegando, ya que estaría descendiendo todavía un grupo más del, del grupo, del señor Franklin Gutiérrez, y en este grupo estaría viniendo, eh, todavía no se encuentra acá en este punto, pero es lo que puedes observar, lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde, Karen, con estos dos grupos. Un grupo se encuentra en la parte de atrás donde está el Neptuno y este otro grupo está donde estamos nosotros, que también está intentando tomar las instalaciones de Ademco. Es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, ha habido en un momento gasificación también, ya que se habrían botado también palos, se habrían botado algunas botellas hacia los efectivos de la policía y eso había ocurrido de que, bueno, se torne también esta situación hace unos instantes atrás. Sin embargo, es lo que se está viviendo hasta ahora de la tarde, como puedes observar, están tratando ya de pasar en lo que es este lugar de las policías, como puedes observar Karen? Vamos a tratar también de seguir con estas imágenes que nos muestra había ya la televisión. Nuevamente se vuelve a iniciar estos enfrentamientos, se están lanzando piedras, se están lanzando de artefactos hacia la policía boliviana que está tratando de resguardar también el lugar. Ya gasificación también se puede estar viviendo en este momento. Se siente ya en el aire, cara en esta gasificación. Se está tratando de batir también ya lo que es, bueno, este estos enfrentamientos que hay y se está viviendo en este lugar. Es... Son fuertes las imágenes y que prestamos tiempo. Gracias, Andrea Tabuada por este informe desde eh, la zona de Villa Fátima. Veíamos un enfrentamiento eh, justamente eh, desde Adepecoca. En este sector se está llevando este enfrentamiento. Nos eh, comentaba nuestra periodista Andrea Tabuada que en este momento también se está eh, llevando a cabo una gasificación. Y es justamente lo que estamos viendo en imágenes en este momento. Vamos a mostrarles, por supuesto, mayores detalles eh, más adelante, además de las siguientes ediciones informativas, eh, por supuesto. Así que eh, vamos a estar atentos a esta información enfrentamiento entonces, en, en la zona de Villa Fátima, en las afueras de las instalaciones de ADEPCOCA.